nuevos sonidos han sido encontrados en el juego y además Epic Games ha confirmado directamente estas filtraciones así que estos gigantes están en los planes de Epic Games para esta temporada chicos, este será un vídeo muy loco, si les gusta y quieren apoyar el canal, dejen su poderosísimo like, el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, si quieren saber de todo esto y mucho más Solo deben quedarse hasta el final del video Pregunta del día ¿Te gusta mucho o poco la temporada 5? Respondan todos en los comentarios ¡Oh! El gatillos me llamaban Así se empieza un vídeo. Espera, aquí viene otro pesado tío. ¡Ay, qué poca vida tenga! ¡Lol, vaya humillada! Amigos, bienvenidos a Jurassic World, es broma, es la isla de Fortnite y Neox, ¿cómo harás para convencernos de que realmente sí llegarán los dinosaurios al mapa? Será muy sencillo, vamos a estar enseñando todos los nuevos cambios y misterios secretos que nadie más os ha mostrado Y que el tito Neox Ya va descubriendo novedades Muy interesantes Además, algunos de ellos vienen directamente De Epic Games, oficialmente Así que si no me quieren creer A mí, vale, pero Deben creerlos a ellos al menos Literalmente, tengo que ir Al otro extremo de la isla Así que, bueno, nos teletransportaremos Que es más fácil Mirar este truco ¿Oh? Así es como se hace una transición perfecta <ríe> oh, ¿Habéis escuchado eso? Creo oh, ¿Habéis escuchado eso? Creo que esos ruidos son muy extraños ¿De dónde vienen? Me parece que estamos exactamente en la ubicación adecuada Para ver todas las locuras que están por llegar en esta temporada Y es que Fortnite nos avisó desde el principio de la temporada Nuevas bestias están por llegar al juego Y además han sido grabadas Y podemos escucharlas Jonesy, el boss Jonesy, el jefe Estuvo aquí justamente antes que nosotros Parece que hizo una incursión para analizar toda esta zona Y grabó las cintas que empezamos a escuchar Al principio de la temporada Donde de fondo...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 Mmm, Pues nos encontramos exactamente en la zona que Jonesy vino a analizar y se escucha en los audios Es este lugar de aquí y qué será exactamente una bestia que pueda rugir de esta manera Dinosaurios Estoy a punto de enseñaros todos los cambios nuevos que te convencerán para creer en esta teoría Hey, tranquilos que si tampoco te convencen Epic Games te convencerá directamente este chico posteó un tuit acerca de que este lugar, en esta temporada, será lo más cerca que estaremos de las bestias más grandes que han existido hasta ahora en el mundo. Y Epic Games respondió... Dinosaurios... ¿Eh, ¿Epic? ¿Puedes aclararlo, por favor? ¿A qué te refieres? Después de esto, lógicamente, buscamos todas las pruebas en el juego Así que esto fue todo lo que encontramos No se pierdan nada Hay demasiadas pistas en el juego ahora mismo Sobre una nueva colaboración que estaría llegando muy pronto al juego Con Jurassic World una colaboración de lo más loco que hemos visto nunca. Y es que este nuevo lugar de Fortnite tiene la misma forma, exactamente, que uno de los lugares de Jurassic Park. Uno de los parques que esconden los dinosaurios en las películas. Podemos ver que existe realmente. Literalmente es la misma construcción. Y si no, ¿por qué construyeron estos portales tan grandes? O sea, me refiero, ¿qué necesidad habría de construir estas mega puertas de metal si realmente no necesitáramos meter cosas tan grandes en este lugar? Las personas tienen sus propias puertas pequeñas. ¿Qué necesidad habría de hacer esas mega puertas metálicas si no es para introducir los dinosaurios en este lugar? Estas puertas vienen también de las películas de Jurassic Park. Podemos ver que son realmente muy similares a las que tenemos ya en el juego Y no solo eso chicos, sino que si os está gustando el vídeo, aún queda lo mejor Lo que más os va a sorprender a todos sobre esta teoría Estas cajas metálicas extrañas se encuentran por esta zona también Cajas reforzadas de acero o de hierro que coinciden exactamente con las mismas cajas en la película del Jurassic Park Donde los dinosaurios más pequeños se transportan En estas cajas metálicas reforzadas Todo esto está siendo una locura Todo es idéntico Y realmente vamos a tener dinosaurios O algo similar muy pronto en el juego Y como podemos ver Estas cajas han sido abiertas Por lo que las bestias que venían dentro Han sido liberadas ...en algún lugar de esta parcela. Por si no lo sabían... ...Jurassic Park y sus películas van... ...y tratan sobre los dinosaurios. Dinosaurios gigantes atacando a la gente. Y en sus películas... ...la gente trata de proteger... ...a estos animales en una ubicación... ...de la cual no deberían escaparse. Y hemos encontrado... ...todas las coincidencias. Los sonidos, las cajas... ...las puertas, Epic Games... ...y su respuesta en Twitter... El rugido del audio <risas> Literalmente Si no llegan los dinosaurios Me corto un huevo ¡Oh! Gang Con el Tito Neox no se mete nadie brother mm -hmm. Realmente soy consciente De que hay mucha gente que cree que esta ubicación Está cambiando poco a poco Porque se acerca Una colaboración con Predator hay mucha gente que opina que la colaboración realmente tratará con Predator, porque por ejemplo, vemos un helicóptero estrellado que coincide con las películas de Predator también. También está el coche roto que se parece a los que aparecen en las películas, y desde luego, en algunas puertas... Podemos ver este logotipo escrito. Sinceramente, no creo que esas puertas gigantes hayan sido construidas para retener a Predator aquí dentro. Además, los sonidos que emite son totalmente diferentes a los de las grabaciones. No creo que sea una colaboración con Predator. Solo lo digo. Así que, si todas estas referencias no te han convencido... Pues, me rayaría bastante, la verdad. Así que, hermanos, dejen sus comentarios qué les ha parecido este video y si realmente apoyan mi teoría o creen que el Tito Neox está loco. ¡Os quiero, cracks! Un abrazo enorme y recuerda dejar tu like en el video, que eso apoya muchísimo. ¡Vamos a por los 10.000 likes! ¡Chao!